Bueno, saludos. Soy Rodolfo Bandera. En esta hora les quiero mostrar una aplicación que nos va a ayudar o nos va a servir para mirar los mensajes que otro contacto, un contacto, un amigo que ustedes tienen en WhatsApp envía el mensaje y automáticamente luego eh, que ustedes van a, a ver el mensaje aparece borrado, pero ustedes quieren saber qué, qué mensaje o qué decía el texto. Eh, borrado o sea quieren saber qué les escribió la persona y luego quedan con la inquietud y entonces y luego la persona borra el texto y entonces ustedes quedan con la inquietud y quieren saber qué fue lo que les escribió yo he estado mirando muchas aplicaciones pero las demás no me han fallado funcionan un tiempo y luego eh, se desactivan automáticamente pero he encontrado una ahora y la he estado probando y me ha funcionado bien y entonces se las quiero compartir la aplicación es la siguiente, entonces nos vamos a nuestro celular vamos a ir a Play Store y la vamos a descargar se escribe es es esta aplicación vamos a descargarla damos clic en instalar no olviden eh, en caso de que su teléfono no deje que la instalen eh, activen origen desconocido y automáticamente podrán instalar cualquier aplicación eh, igual les le sale la opción ahí para activarlo entonces eh, miren cómo descarga es muy es muy liviana la aplicación ya descargó entonces ahora la vamos a buscar en el teléfono miren aquí está la abrimos démosle un tiempo que está creando el acceso directo al, de la aplicación bueno entonces aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a darle clic en aceptar siguiente vamos a clic en siguiente aquí en esta opción vamos a activar a palomear sobre la casilla de whatsapp porque solo queremos que nos busquen las notificaciones de whatsapp entonces eh, continuamos si ustedes necesitan otra aplicación también lo pueden seguir haciendo pero en, en nuestro caso es whatsapp damos clic en siguiente siguiente siguiente aquí damos clic en habilitar y aquí palomeamos todas las casillas luego clic en aceptar Y luego vamos atrás. Yo le doy atrás mi celular desde aquí. Yo no sé desde ustedes. Porque lo estoy manejando desde acá Cada vez le doy clic con el mouse. Pero para que sea más rápido, lo, doy lo estoy eh, manipulando acá. Pues normalmente, como se hace. Entonces, damos clic en siguiente. Y luego clic aquí en esta palomita. aquí Aquí. Y aquí. Vamos a... Miren que no hay notificaciones ni descargas. Entonces, vamos a probar la aplicación. Vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba. Me voy a, a escribir al whatsapp yo tengo dos whatsapp en el teléfono y voy a escribirme para que yo para que vean que si sí funciona la aplicación a la perfección eh, les pido que tengan un poco de paciencia eh, debido a que la conexión del teléfono al computador está algo eh, lenta el teléfono acá me sale rápido lo que hago, pero allá en ese computador está algo tardío, entonces espero que comprendan esa parte. Bueno entonces aquí eh, voy, a escribirme, voy a escribir a mi WhatsApp a Israel Banguera. Miren que estos mensajes aquí eliminados han sido la prueba que he hecho y me ha funcionado. Pero esta vez voy a hacerla en directo para que ustedes vean que sí funciona. Entonces voy a escribir eh, hola. Hola Isra. Le escribo. Y luego. Luego elimino el mensaje. Para todos. Miren, aquí ya sale la, la, la, la, la historia. La acá arriba ya sale. Eh, Israel ha eliminado un mensaje. Entonces ustedes cuando eh, vean eso. Ahí esa notificación. Ya saben que aquí el mismo mensaje. Ustedes proceden a, a buscarlo. O simplemente. Ah, vengan, primero vamos a, a, a, a la, al, al otro WhatsApp, yo ahora abrí, eh, miren, yo escribí, escribí con este WhatsApp, con este, ahora eh, eh, le envié un mensaje a este que está aquí, ahora vamos a mirar este, Damos clic allí y miren que el mensaje está eliminado, ¿cierto? Eh, el mensaje que Israel mandó ahora está eliminado. Isra a Israel. Entonces, vamos a ir a la aplicación, aunque no sale acá arriba, pero quiero, quiero mostrarles directamente con la aplicación. Miren que el mensaje va a aparecer aquí en la aplicación. Miren, aquí está miren, hola Isra, este fue el mensaje que yo escribí y borré miren, hola Isra tener tantas aplicaciones, bien. perdonen ahí por esos anuncios que molestan tanto, eso es debido a que tengo el, el, el whatsapp, entonces la aplicación que me permite tener el whatsapp, envía muchos anuncios y, y estoy tratando de cortar eso, bueno eso ha sido todo por hoy y espero que eh, perdonen pues la el problema que tuve ahí con el caso de la lentitud del, de esta aplicación en el computador Que no me recibía las órdenes muy rápido Pero igual les demostré que sí se puede Igual acá arriba está la notificación Usted le dan clic allí Y ahí sale, miren, hola infra, aquí está Miren esta Y automáticamente abre rápido eh, Eso ha sido todo por hoy Si tienen algo o algún inconveniente me pueden decir o si necesitan otra aplicación la pueden pedir no olviden de suscribirse y chao